¡Hey! ¿Cómo está mi sabroso y sensual seguidor? Hoy estás viendo la última versión de WhatsApp Plus. ¡Ah! Pero tú me dirás, ¿qué WhatsApp Plus me estás trayendo, José Matsu. ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Sí! Como ya sabes, siempre te traigo la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods y ahora también la de Jesse Mods. Pues para empezar, son muy parecidos, tanto así que son 100% compatibles. Te puedes pasar de Alex Mods a Jesse Mods y viceversa muy fácilmente, literalmente con un solo clic. Además, todos mis temas personalizados que ves son 100% compatibles con ambas versiones. ¡Ah! Pero tú me dirás, ¿cuál es la diferencia? Y también te preguntarás cuáles son las ventajas y desventajas, pues eso también lo veremos en este video. Además te recuerdo que tienes más de 400 temas personalizados para que descargues en mi página web. Y están separados por categoría para que los encuentres más fácilmente. También te recuerdo que puedes pedirme los temas personalizados que quieras. Y no olvides seguirme en mis otras redes sociales, donde todos los días voy publicando mis nuevos temas y de paso te muestro unos trucazos sabrositos para tu celular. Y ahora sí, vamos a actualizar a la última versión nuestro WhatsApp Plus. Para eso, primero te voy a mostrar qué versión tengo. Voy a Plus Configuraciones y vamos a entrar a las opciones de actualizaciones. Aquí vamos a la opción Historial de Cambios, y en este momento tengo la versión 17.10 de Alex Mods que salió el 27 de octubre de 2022. La base de datos es 2.22.21.18. Esto también es importante tomarlo en cuenta. Y ahora que sabemos qué versión tenemos, vamos a actualizar a una versión más reciente, que en este caso es la versión 22.20 de Jesse Mods que salió el día de hoy. Para eso, vamos a entrar a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí solo tenemos que hacer clic donde dice descargar WhatsApp Plus última versión, al entrar vamos a encontrar muchas cositas interesantes como por ejemplo el botón para descargar las últimas versiones de WhatsApp Plus, pero por si acaso más abajo te dejo un video explicando cómo instalarlo la primera vez y obviamente también aquí todos mis temas personales personalizados, organizados por categoría. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Incluso en la descripción te voy a dejar un video para que sepas cómo instalar mis temas personalizados. Y ahora sí, vamos al botón descargar WhatsApp Plus. Y aquí vamos a ver la última versión de diferentes desarrolladores, como por ejemplo la versión de yes Mods 22.20 que salió hace poquito el 24 de noviembre, también la última versión oficial de Alexmods que salió el 27 de octubre. Hay otras más, pero bueno, la que nos compete ahorita es esta de acá, así que entramos y vamos al enlace de Mediafire. Una vez aquí hacemos clic en descargar y va a iniciar la descarga. Si es la primera vez que descargas una APK te saldrá este mensaje, pero ya sabemos que es una APK segura. Y ya empezó la descarga, así que haré un pequeño corte para continuar. Y una vez que termina la descarga, vamos a hacer clic en la carpeta de descargas o simplemente vamos a la notificación que nos indica que ya terminó de descargar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago clic. Y nos va a indicar un mensaje que dice si queremos instalar una actualización de WhatsApp Plus. Y que no se van a perder los datos. Así que le voy a dar clic en instalar. Y listo, eso sería todo. El proceso de instalación es automático. Y lo importante es que no solamente se pierden tus datos. Sino que toda la configuración que tú tengas. Inclusive, así sea de AlexMods, se va a mantener cuando pases a la versión última de YesiMods. Como vemos aquí, hasta el mismo tema se mantiene igual, para que veas que mis temas son completamente compatibles. Y ahora, antes de ver las diferencias entre AlexMods y YesiMods, vamos a ver cuáles son las características de esta última versión de YesiMods. Vamos a entrar a las opciones de actualizaciones... Y en historial de cambios de WhatsApp podemos ver que es la versión 22.20, que según Jesse se actualizó el 1 de diciembre de 2022, aunque todavía no llegamos a esa fecha. En fin, lo importante aquí es que la base de datos es 22.18.75, a diferencia de AlexMods que era 18.78, quiere decir que la de Alex sigue siendo más actualizada. Pero entonces, ¿por qué hay una nueva versión? Porque a pesar de que la base de datos es la misma que la versión anterior de JessyMods, se han corregido algunos errores. Y además se han agregado nuevas opciones, por ejemplo si vamos a pantalla principal, si bien es cierto ya habíamos visto estas opciones de efectos, vamos a entrar a ver estas opciones y unas nuevas más. Primero quiero dejar en claro cómo desactivar estos efectos animados que a algunos les molestan. Aquí, por ejemplo, yo lo tenía desactivado, pero lo estoy activando para que vean a cuál me refiero, ¿no? A estos efectos que salen en la pantalla principal y que suelen ser incómodos según la velocidad o el tamaño o la cantidad de estos efectos. Pero bueno, ya sabemos cómo desactivarlos. Y dentro de las opciones de la pantalla principal, que también es bueno que conozcamos, vamos a ir a ver algunas. Por ejemplo, vamos a Plus Configuración, vamos a la opción Pantalla principal, y vamos a detallar algunas. Como por ejemplo, una que en lo personal me parece un poco incómoda tanto en la versión de Alex Mods y de Yesi Mods es esta opción que dice desactivar aviso de contacto en línea, que viene por defecto desactivado en ambas versiones. Si tú lo activas, vas a asegurarte de que ya no salga ese mensaje que molesta cuando estás chateando con alguien. Notificación de historias vistas. Esto es para que los tóxicos sepan cuando su crush acaba de ver las historias que has publicado. Otra también que debes conocer es la notificación de fotos de perfil, para que sepas cuando tu crush acaba de cambiar su foto de perfil. Otra cosa retóxica, ¿verdad? También vamos a ver otras opciones que también es importante para mí tenerla desactivada. Por ejemplo, la notificación de quién te está escribiendo. Si tú la tienes activada, vas a poder ver quién te está escribiendo incluso cuando estés chateando con otra persona. Por ejemplo, si estás chateando con la novia y la esposa te escribe, vas a saber que tu esposa te está escribiendo y vas a poder salir de WhatsApp antes de que tu esposa te mande el mensaje. ¡Qué sabrosito! Ah, caray, eso sí me interesa. Pero si quieres la desactivas porque puede ser muy molesto recibir tantas notificaciones de que tus contactos te están escribiendo. Y antes de explicarte cómo tener WhatsApp Plus por primera vez, te voy a contar un tema que ocurre con los temas personalizados en Yesimods. Si vamos a los tres puntitos para escoger un tema personalizado y vamos a la opción de temas, luego vamos a la opción cargar temas y nos dirigimos a la carpeta Downloads, ya que ahí se guardan mis temas personalizados que descargues. Voy a escoger por ejemplo este de acá, del Green Ranger. Como ves, se aplica el tema con el formato, pero la imagen no cambió. Se mantiene la imagen del tema anterior. Pero no te preocupes, que esto lo podemos arreglar fácilmente. Para eso, vamos a ir nuevamente a la opción de los tres puntitos. Nos dirigimos nuevamente a Plus Configuraciones y vamos a bajar a la pestaña Universal. Aquí vamos a escoger la opción Colores y en Colores, la opción fondos aquí escogemos la opción foto y vamos a buscar en tu navegador la carpeta que se ha creado al momento de descargar el tema personalizado y vas a encontrar aquí la imagen del tema personalizado que has escogido y listo solamente lo aplicas y ya está te aclaro nuevamente que este es un pequeño error que ocurre en Jesse Mods. En cambio, en Alex Mods no. Cada vez que cambias un tema en Alex Mods se aplica completamente, con todo fondo de pantalla y formatos. Y ahora, ¿cuál de las dos versiones es mejor? Bueno, si ambas son relativamente nuevas, te recomiendo la de Alex Mods porque siempre suele ser mucho más estable que cualquier otro WhatsApp.